¿cómo están? Espero que estén súper bien para este video. ¿Qué? Que estén súper listos para este video. Eh, si me ven igual que en el video pasado, eh, creo que es que ya no sé cuál voy a subir primero, sinceramente. Pero bueno, si me ven igual en dos videos es porque pues estoy grabando uno después del otro. El día de hoy tenemos un caso raro, terrorífico. Mmm... Uh, no, no sé cómo describirlo, está interesante, sobre todo porque hemos estado pasando en México, cosas bien extrañas últimamente, alrededor de toda la república, eh, cosas raras, eh, pero bueno. Entonces el día de hoy vamos a checar esta cuenta y vamos a ver los videos que se tienen ahí, ¿ok? Lo, lo raro de esta cuenta es que tú ves los videos y dices, ajá, o sea... Gracioso, no de risa, sino de raro, porque acaba siendo verdad algunas cosas, así que bueno, vamos a echarle un vistazo a esta cuenta y ver qué nos tiene que decir y vamos a ver pues qué, qué, qué pensamos, ¿no? de esta cuenta. Eh, no ha sido como muy visible, o sea como que apenas ahí va Y creo que yo lo saqué después, les voy a decir por qué Porque perdí el acceso a mi cuenta de TikTok Entonces si ustedes me etiquetaban yo no podía ver Pero ya lo acabo de recuperar hace unas horas Entonces ya pude ver sobre esto pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse. Aquí subimos de 3 a 4 videos a la semana, entonces no importa si no les ha llegado notificación o lo demás, ustedes vengan y siempre van a encontrar contenido nuevo y también en mis redes tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces estoy subiendo cosas, así que por ahí los espero y qué les parece si comenzamos con este video. Vamos. Ok, esta es una cuenta que me etiquetaron mucho, sobre todo en un video que pues tiene ya varios millones de reproducciones. Se llama, como estamos viendo, Help. Us 2002 O H3L plus 202 O sea, pero es Help us O sea, ayúdenos 202 Yo quiero que Yo creo Quiero pensar que se está refiriendo Como el 2022 O una cosa así Y luego abajo dice O sea 13 miente Pero yo pienso Que quieren decir Como el miente O algo así O sea Porque están jugando Desde arriba Con lo que es Las letras y todo eh, Para crear alguna palabra Ok entonces tiene 50.000 seguidores y eh, de descripción en esta cuenta dice, abre la puerta. Y esto está raro por los primeros videos que les voy a poner. Ahora, lo que les decía al principio, México ha estado viviendo cosas muy raras y muy feas también, pero no vamos a hablar como de esa parte. Eh, aparte de lo que se está viviendo en toda la república, que, se, que manténganse a salvo por favor, pues también hemos tenido como muchos avistamientos de ovnis, ¿ok? Eh, hay muchos videos tomados de diferentes perspectivas En diferentes estados donde se pueden ver este tipo de cosas Entonces lo que les digo está gracioso Pero no de risa sino de raro Porque son cosas como que está basado en la realidad pero sí se bueno, acaba de hacer realidad Entonces, ¿qué les parece si vemos el primer video? Ahora, si notan como partes así como con el audio modificado o silenciado Yo lo hago obviamente para proteger el video de derechos de autor De, de que tenga algún audio con copyright Entonces, eh, creo que nada más hay que ponerle atención a este video con audio Y a uno más, y los demás se los puedo enseñar sin audio Pero vamos a ver el primer video para que entren en contexto de lo que está pasando comunicado a toda la República Mexicana. Debido a los acontecimientos ocurridos durante los últimos días, hemos decidido comunicarles que no hay nada de qué preocuparse, sin embargo no olviden quedarse en casa y no salir hasta próximo aviso. A continuación les explicaremos qué es lo que está pasando. Ciudadanos de toda la República Mexicana han reportado avistamientos de siluetas afuera de sus ventanas. No hay de qué preocuparse, estas siluetas se deben a un efecto en la luz, un efecto óptico, como si algo estuviera asomándose por la ventana. No olvide cerrar puertas y ventanas. Si las siluetas siguen ahí, comuníquelo con las autoridades correspondientes. Su seguridad nos importa. Su seguridad nos importa. Recuerde que no está solo. Gracias por su atención. Le pedimos que esté al pendiente de próximos comunicados. Juntos como mexicanos. Todo acabará pronto. Solo está comenzando. Ok, entonces ya lo vimos. Básicamente, está haciendo como una edición como cuando el, no sé, el gobierno aquí de la República Mexicana, pues nos daba. Porque esto estos anuncios, así como lo vieron, pasaba hace mucho. O sea, cuando yo estaba chiquita, o sean como este tipo, con este audio y así. Eh, algún informe, ¿no? Como formal o algo así, que sea oficial, lo daban así por televisión. Hace muchos años que no, pero pues básicamente se está está diciéndonos pues que estos reportes que se han hecho de que hay gente afuera como sombras de las, de las casas, pues que no hace nada, no pasa nada, tú enciérrate, no pasa nada, pero no le abras no pasa nada, pero no salga, no pasa nada, pero o sea, entonces les digo, si nos están diciendo que no le abras la puerta, que no pasa nada y demás, porque en... La descripción de su perfil diría, abre la puerta, o sea, sí o no, ya no entendemos, por favor, no me confundan más. Entonces, los siguientes videos son como las pruebas, porque dice video he encontrado 1, 2 y 3, eh, sobre estos seres, ¿ok? Entonces, vale, tenemos diferentes pruebas de lo que está pasando, entonces, ¿qué les parece si vemos el 1, el 2 y el 3? Lo tienen que escuchar porque se supone que es como te hablan cuando te encuentras con alguno de estos seres, Afuera de tu hogar Vamos a ver Thank <laughs> you. Entonces ya pueden ver, les digo, están como que tomando cosas reales que están pasando. Les digo, se han visto muchos ovnis últimamente. Es lo que están como jugando de que se queden en su casa y demás, ¿ok? Entonces veamos eh, lo que es eh, los, pues sí, los penúltimos videos. Donde pues, nos están diciendo básicamente así como más cosas. Y ahorita les regresamos acá al estudio para eh, darles algunos como algunas observaciones que yo vi. ¿Este paste de qué es? De papá, ese es el tradicional. Mire, a ver, quién va a pasar a hacer país? Sí, sí, sí. Comunicado a toda la República Mexicana. Atención, se siguen reportando avistamientos de siluetas. No se preocupe, no hay de qué armarse. A continuación les mencionaremos las indicaciones a seguir. Número 1. Guardar la calma y poner atención. Número 2. Comunicarlo con su autoridad correspondiente. Número 3. Cerrar todas las puertas y ventanas. Número 4. Abre la puerta. Asegure dejar una ventana abierta. Escuche con atención lo no que un nuevo invitado diga. No hay por qué esconderse. Número 5. No salir de casa hasta próximo aviso. Gracias por su atención. Le pedimos que esté al pendiente de próximos comunicados. Juntos como mexicanos. No se salvarán de nosotros. Ok, entonces ya vemos todos los videos. Son simplemente hasta ahorita seis videitos, nada más. Pero eh, podemos notar que en todos los videos aparecen flashazos como de información que, o sea, como escondida pues dentro del video, ¿no? Porque por un lado nos dicen, no pasa nada, no sé qué, y de repente el flash eh, así del texto que dice, esto apenas empieza. Este, o él miente, él siempre ha mentido, o cosas así, o sea, entonces, ¿quién es él? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿que vamos a tener una invasión alienígena? No tengo idea, pero eh, pues les digo... No sé ustedes qué opinen, está llamando la atención, sinceramente, estos videos, porque pues, les digo, eh, son cosas, al principio cuando empecé a ver el video, el primerito, yo dije, ah, ok, van a poner algo, eh, como los de anónimos o algo así, cuando hay algún ataque así, les digo, ¿por qué hemos estado pasando cosas Ahorita en México Entonces yo dije, ok, va a ser algo así Pero no eh, se fue por el lado de los alienígenas Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? Les digo, está, está raro, pero está raro, interesante, raro, raro Y pues eh, los alienígenas pues son así como... O sea, como personas, ahora sí como humanoides Yo no sé ustedes cómo se imaginen que son los alienígenas Pero bueno, aquí los pintan como alienígenas, humanoides eh, Que tienen manos y todo así y que pues que nos hablan, ¿no? Para que les abramos la puerta. Incluso les digo aquí, okay, pues el video que podemos ver del video número 2, me parece, donde se ve algo más real, eh, así como que la, la... O sea, se ve una casa que es mexicana, ¿no? Y, y pues se ve que alguien se está asomando, pero pues se le abre la puerta y al final se escucha como que alguien va a gritar y cortan el video. Entonces estos son supuestamente videos filtrados. Vamos a ver qué, de qué más se trata esta, esta cuenta. Eh, y pues ya, entonces, fantasmitas, a ver qué pasa, pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan, si han visto los videos estos de los alienígenas que les he dicho de más recientes, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, y pues recuerden que aquí siempre van a encontrar contenido nuevo si ven cosas así extrañas, por favor, etiquetme para yo poderlo checar y hacer videos sobre esto. Les mando muchos besos, y nos vemos al siguiente.